Tomando en consideración la zona geográfica, diseñamos una estructura que tiene la capacidad de albergar y de resistir en momento de sismo o en momento catastróficos como de un ciclón. Esto eleva la seguridad de vida, por ende eleva la calidad de vida.